Hola, soy Xavi y os voy a recitar el ratón, de Lope de Vega. Juntáronse los ratones para librarse del gato. Y después de largo rato de disputas y opiniones, dijeron que acertarían en ponerlo en cascabel, que andando el gato con él, librarse mejor podría. Salió un ratón barbicano, con largo, o ziquirromo, y encrespando el grueso lomo, dijo al senado romano, después de hablar junto un rato, ¿Quién de todos a ser el que se atreva a poner ese cascabel al gato?,